Volviendo un poquito atrás, si no se toma... Esa decisión no, las, no es tomada por los presidentes de ambas cámaras. Entonces, lo más probable es que ese grupo de personas que ha ido a protestar frente al los Congreso, no hubiese llegado, no se hubiese dado esa situación. Es que no van a hacer nada, Víctor. Yo, yo he planteado, en el caso cuando San Francisco Macorís tenía eh, eh, los grupos populares de a verdad en aición, yo decía y planteo, sigo planteando, que cuando, si yo fuera jefe, en el caso de la policía, director aquí regional o, o tuviera incidencia en esos, en esos sectores, cuando se convoca una huelga, yo no mando un policía a la calle. Porque lo primero es que convocante al convocante a, a la huelga o al paro le da vigencia el enfrentamiento. Oye, que, o, o, oye que sí, es. si no hay enfrentamiento, pues la, no no no la huelga no sirve, no, sirve. no tuvo efecto. No. Y los mismos convocantes, si eso se da comienza a tirar basura y a romper eh, eh, cristales para que llegue la policía porque eso es sí, lo que no. le ha a un o sea, <risa> no, oye, ninguna cámara se va a acercar a un convocante, a un padre Dios si no hay un conflicto <risa> si no hay usted riesgo. está diciendo que la intención de quienes se están protestando frente al congreso es crear eso esas fricciones claro, para, claro, para claro, hacerse claro. la víctima y eh, algo que pasó antes de ellos el perdón del doctor que está aquí en su condición de, de, de médico que me perdone eh, eh, eh, el, el, el diputado que tuvo que durar el pobre tres días, cuatro no, días no. en una clínica. Inter en yo debo decirte, oye, oye, yo debo decirte. Ese nunca, ese, oye, ese nunca pasó por el Yo acabate. debo decirte que en diez minutos Raúl Monero ha, ha, ha, ha absorbido más humo un, <risa> de bomba lacrimógena que la que él asumió en 10 en horas, si hubiera sido ese el caso. Y sí. nunca lo han internado. O sea, por qué? Porque lo... aquello era teatro.